Bueno, pues como cada martes abrimos nuestra sesión, los consejos del doctor Amor, Juan Bustamante. Le damos ya la bienvenida, Juan, muy buenos días. A los buenos días a todos y todas. Bueno, pues a los buenos días, bienvenido una semana más con uno, Un con uno de estos temas interesantísimos que nos trae, Juan. Hoy quiero que lo claro, anuncies tú. Hoy quiero que me lo digas. Pues hoy, tú. Sí. mira, hoy vamos a hablar de una cosa que no le importa absolutamente a nadie en nada. El físico. El físico no importa, ¿no? <risa> bueno, pues soy... Evidentemente ya sabemos que es todo lo contrario. El 99,9999 y así me podría llevar toda la mañana. ¿Le importa el físico, aunque diga que no? Juan es lo primero que se ve, ¿no? Que salta a la vista. Entonces, yo, creo, ver, sí, yo, yo eh, creo que parte, negarlo no. Sí. En parte hay que entender que sí, que, a ver, que el físico tiene algo de importancia. El problema es que la gente le da toda, o sea, le da el 90% de importancia al físico y el 10% al interior. Uh -huh. Y claro, todo el mundo somos diferentes, todo el mundo tenemos un físico, todo el mundo tenemos un cuerpo. Y por circunstancias pues, hay gente que está más delgadita, gente que está más gordita, gente que es más alta, gente que es más, más baja. Pero esta, la, la culpa de esto la tiene mucho los anuncios que vemos en televisión, por ejemplo que da igual, no voy a decir por supuesto ninguna marca, pero da igual el anuncio que sea sí, sí. Que Si, nos da, Si nos damos cuenta todo el mundo los anuncios que salen en televisión, todos los que salen en los anuncios son con cuerpazos si es de hombre súper petado, súper musculado y si es de mujer con un cuerpo perfecto y la pregunta es ¿y por qué no puede salir una mujer gordita o un hombre gordito anunciando algo? pero si te das cuenta, en ningún bueno, lo podemos ver todos los días Si sí. No sale nadie así Nunca. Me parece fatal, la verdad. Exactamente, pero es que es lo que, es lo que tenemos en la publicidad. Es que, date cuenta de una que no, cosa. ¿Por sí. qué para vender algo tiene que ser una persona que está perfecta? Había un anuncio que no me acuerdo, tampoco iba a nombrar la marca, pero no me acuerdo que decía, hemos hecho la prueba con mujeres reales. Y salían mujeres gorditas. Sí. Y digo, ¿cómo es con mujeres reales? A mí eso me pareció indignante. Y digo, con ¿Pues mujeres reales, o sea, porque las pobres mujeres bueno, pobres, en, en, en este sentido, que porque las mujeres fuesen un poquito más gorditas, son mujeres reales, o sea, que si están más delgaditas no son reales, ¿cómo es eso? O sea, era una cosa, a mí me pareció eso, bastante lamentable, digo, esto que es de clasificar a las mujeres porque sean con más peso o menos peso, reales o no reales, son todas iguales, tengan más, más peso o menos peso, valen todas. Y, y no sé, yo no sé cómo ese anuncio lo, lo publicaron, me pareció bastante mal, la verdad. Hace años ya, ¿no, Juan? Hace tiempo, sí, hace sí. tiempo desanuncio, pero es verdad que, que es lo que llevo viendo, bueno, no solo en televisión, por supuesto en la vida real, y bueno, y a mí como siempre me han pasado lamentables casos de, de gente que, bueno, que cuando he conocido a alguna que me ha dicho, Está, estás un poco delgado, con tres o cuatro kilos más estarías mejor, y ha sido una vergüenza, o sea, yo cuando me ha pasado eso con alguna, me he levantado y me he ido, digo, pero esto qué es, o sea, qué vergüenza es esta, y todo el mundo se va a eso, todo el mundo es físico, o sea, todo el mundo es quiero que esté bien, o sea, si en el caso de hombres, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, quiero que tenga un cuerpazo, que tenga buena figura, que sea 90, 60, 90, y en el caso de mujeres también, la mayoría, no digo todas, quiero que sea un hombre musculado, que sea guapo, y el cuerpo nos cambia todo el mundo, todo el mundo, podemos estar muy bien ahora, pero con 60 o 70 años todos vamos a estar igual de feos y arrugados. Exactamente, lo que no vamos a estar igual de feos y arrugados por dentro, Juan. Es que eso es lo que yo no entiendo. Yo reconozco que cuando yo tenía 20 o 25 años decía no, no, quiero que esté buena, quiero que sea un pibón, quiero que tenga un cuerpazo, quiero que esté muy bien, que sea muy guapa. Pero con el paso del tiempo me he ido chocando yo solo contra la pared y me he ido dando cuenta de que vale, que tenga físico, a vale, decir sí, a todo el mundo nos gusta. Pero es que después también hay que mirar a que sea una persona que te respete, que te cuide, que te quiera de verdad, que te acompañe, entonces me ha pasado de haber conocido alguna que era muy guapa y estaba muy bien... ...pero luego por dentro no valer nada... ...porque me mentía, pasaba de mí, no me echaba cuenta... ...y yo decía mucho escaparate, pero por dentro nada, entonces no me sirve... ...y luego he conocido alguna que estaba físicamente, no estaba tan bien... ...vamos a llamarlo así... ...y después por dentro ha sido una maravilla de personas... ...una persona con la que se podía hablar de todo... ...que me ha respetado, que me ha acompañado y después y ahí cuando yo me di cuenta de oye no será mejor tener una persona que realmente merezca la pena por dentro si por fuera también oye pues perfecto pero si no está también por fuera no pasa nada, el físico se puede cambiar como yo siempre digo el, el cuerpo se cambia pero la estupidez no y eso es lo que yo no entiendo de la gente porque no se quedan con eso además Juan con una mala actitud ya el físico pasa a un segundo plano verdad hombre yo he tenido que hablando claro mandar a la mierda a muchas a muchas, y ha sido una vergüenza porque por eso, porque eran muy guapas, estaban muy bien, pero luego su forma de ser, su comportamiento conmigo sobre todo, ha sido lamentable, o sea, me han mentido han pasado de mí, me han engañado, me han tomado por tonto, eh, se han creído superior a mí, y he dicho, mira, serás muy guapa, vos pues, estarás muy bien. Pero es que no vales nada, o sea, yo no quiero una mujer así, ni una persona así en mi vida, yo creo que todo el mundo buscamos, eh, aunque ya digo que la mayoría del físico le da mucha importancia, demasiada, pero todo el mundo al final, ¿qué queremos? Pues una persona con la que nos encontremos bien, con la que estemos a gusto, que, que nos respete, con la que no tengamos problemas, que nos sintamos queridos. Eh, Eso es lo que buscamos. Pues todo el mundo es, no, yo quiero que esté bien y, y cuando ven un buen cuerpo ya se cierran y ya los demás les da igual. Y después hay que, es un poco es un balance, es como el 50%, vale, 50% físico, pero el otro 50% tiene que ser el interior. Exactamente, y además ha cambiado esto mucho, Juan, porque fíjate tú que bueno, hace 40, 50, 60 años las mujeres pues, eran más bien vistas, digamos, si estaban un poquito con sus carnecitas bien puestas. Es verdad que hoy, y es lo que estoy viendo, hay mujeres de 40, 50 años incluso que sí. se cuidan mucho más que las de antes y la verdad es que es increíble, parecen mucho más jóvenes, uh -huh. porque tienen un cuerpo que... ...que es como de 30 años... ...yo siempre he dicho que cuidarse... ...es importante pero no para presumir... ...no para ligar... ...no para aquí estoy yo... ...a ver, cada uno que haga lo que quiera... ...pero yo en mi caso... ...yo me cuido para estar bien conmigo mismo... ...y para intentar retrasar todo lo posible... ...en estar mal... Eh, ...físicamente... ...pero que mi objetivo es cuidarme... ...que además viene muy bien... ¿eh? ...el hacer deporte y el alimentarse bien... Se nota por dentro y se nota por fuera. Uh -huh. y Pero sí, es verdad que, que sí. Hoy, hoy veo que se cuida más gente. Y oye, a ver hay gente que no quiere hacerlo. Pues me parece bien, lo respeto. Pero si te cuidas, te lo va a agradecer el cuerpo no solo por fuera, que es lo que todo el mundo ve, sí. sino también por dentro. Bueno, pues vamos a cuidarnos por salud, que es lo más importante, porque al fin y al cabo, como tú bien has dicho al principio, el físico cuando tiene 70, 80 años ya se fue. Claro, y... es que todo el mundo no se queda con eso de que cuando tengamos 70 años, por ejemplo, si estamos con una persona que es buena ahora, que nos quiere y nos respeta, con 70 años va a seguir haciendo lo mismo. Igual que si estamos con alguien que no hace eso, no esperes tú que lo haga ni el año que viene, ni el siguiente, ni el otro, ni el otro. Entonces, por eso digo que eh, mucha gente ahora se piega con el físico, pero no se dan cuenta de que si está teniendo ya problemas con esa persona, a lo mejor siguen porque es que me gusta el cuerpo que tiene. Sí, pero es que ese cuerpo dentro de unos años va a cambiar. Uh -huh. Y ya entonces no te va a gustar dos cosas, ni cómo es, ni cómo está. Exactamente. Entonces, y ahí, ahí viene el problema, es cuando te vas a dar cuenta de que te habías equivocado. Además, me llamaba la atención mucho el otro día, Juan, que publicabas tú en tus redes sociales eh, una fotografía de un actor internacional que bueno, que con los años pues le había cambiado muchísimo el físico. Y era la comparación de lo que fue a lo que es hoy. Al final el físico se va. Eh, exacto, sí, eh. exacto, exacto eh, Sí, porque vi esa fotografía en internet y digo, esto es una prueba clara de que todos pasamos por etapas y de que hoy estamos muy bien, pero que aquí no perdona el tiempo a nadie y el tiempo es para todos, el tiempo no nos va pasando a todo el mundo y nos vamos desgastando, nos vamos envejeciendo y todo el mundo todas las personas que hoy están muy bien eso, con 70 años vamos a estar todos iguales o sea, se nos va a empezar a pelo vamos a estar arrugados y, y por eso digo que tanto físico, tanto físico, que después cuando llega a esa edad, pues es cuando te das cuenta que ya lo haces tarde, lo hace mucha gente, ya se da cuenta tarde de que lo que más importaba era realmente estar con eso, con una persona que mereciera la pena, pero no por fuera, sino por dentro. Exacto. Entonces eh, es lo que pasa, ese actor que tú dices, pues pues es lo que pasaba, que en su época estaba muy fuerte y muy musculado y ahora pues claro, como ya es bastante más mayor, y yo creo que ya no hace ni películas ni tampoco se entrena, pues el cuerpo que tiene ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que era. Uh -huh. Bueno, pues el físico sí importa, era el tema de hoy, algo que añadir, Juan. Pues yo para resumirlo diría que el físico importa hasta cierto punto, es sí. decir, medio importa, para que nos entendamos. Sí. Eh, todo el mundo, no, es verdad que nos tiene que entrar por los ojos, como decimos pero no tenemos que cegarnos con qué guapo es, qué bien está, o qué guapa es, qué bien está, y ya lo demás me da igual. Hay que conocerse y a lo mejor la que, en mi caso, como yo me di cuenta que he dicho, la que es menos guapa o está menos bien, por llamarlo de alguna manera, merece mucho más la pena que la que sí está tan bien y es tan espectacular. Entonces, no nos quedemos solo en un buen cuerpo que, y también, sobre todo, gente que hoy está muy bien y va presumiendo de que bien estoy, y bueno, ten cuidado que a lo mejor mañana te pasa algo eh, y ya no estás tan bien, entonces el respeto siempre eh, y si vas buscando una persona que sea perfecta con un buen físico perfecto uh -huh. digo que ya te estás equivocando, así que es eh, importante que tengamos en cuenta todo, no solo el cuerpo El físico por salud más que por escaparate, ¿no Juan? El físico yo lo recomiendo eso, para cuidarse, de hecho yo siempre voy a asignación por las mañanas desde hace varios años y, ...y lo he notado mucho, pero no solo en el cuerpo, en estar mejor y demás... ...sino interiormente en que me canso menos, uh -huh. no me he resfriado... Eh, ...aguanto mucho más incluso subiendo escaleras, subiendo puestas... O sea, ...se nota mucho más, entonces por eso digo que yo animo a la gente... ...a que haga deporte y se cuide, pero porque se nota por dentro también... ...por uh -huh. fuera, pero sobre todo por dentro, tienes más defensa... ...estás más activo, incluso te ayuda a despejarte... O sea, es bueno, es bueno hacer deporte. Lo que es malísimo es estar sentado en el sofá, sin hacer nada, uh -huh. comiendo y sin moverse. Eso con el tiempo va a ten vamos teniendo problemas y eso al final te va a perjudicar claramente. Pues bueno, este fue el tema de hoy. Juan, ¿te parece que pasemos a la carta que tenemos? Claro, adelante. Se llama Pedro. E escucha, Juan, escucha, Juan, porque... Se le presenta un problema a Pedro, dice, hola Juan, llevo 20 años casado, la cosa ya no es lo que era. He empezado a fijarme en otras mujeres. Mi hijo de 20 años nos ha presentado a la familia de su novia y la atracción que he sentido por su suegra, que es viuda y sin pareja, no la puedo disimular. Necesito ayuda porque se acerca el cumpleaños de mi hijo, lo vamos a celebrar eh, juntas las dos familias, y me da miedo de que se me note la atracción que siento por su suegra. ¿Debo evitar asistir al cumpleaños o debo ir? Madre mía, bueno, al pensar que lleve 20 años casado, como decía, ya es un logro hoy. Sí. No, se, no duran ni 20 días hoy nadie, o sea que... Eh, a ver, la, la suegra de él, que le empieza a gustar. No, la suegra del hijo. Ah, la suegra del hijo. La... Vale, vale. Hombre, es un caso la consu... de Hollywood. ¿no? De la la, la, la de Hollywood. consuegra se llama, ¿no? Me, pierdo, la, sí, me sí. pierdo con los parentescos, ¿la con suegra? Exactamente, pues bueno, bueno, la, la suegra del hijo, es la que le gusta, que es viuda o, Bueno, es eh, un caso un poco bastante peculiar, diría yo, ¿no? Porque no sí. puede ser habitual, por lo menos lo he escuchado yo mucho eh, <risa> ¿qué, ¿Qué es lo que puede hacer? A ver, ir al cumpleaños Pues hombre, depende si la situación es capaz de controlarla Y digamos que no se le note mucho y no dejar allí claro lo que quiere pues diría, si sí, no, no debería de ir, porque imagínate pues la que se puede montar si se entera allí la gente de que la consuegra le, no es que le caiga bien, sino que la atrae. También habría que ver si a, a la consuegra en este caso le interesa a él, que no lo sé, pero no creo Entonces yo le recomendaría que no fuese. Que no. Que no fuese y, y que sobre todo, primero, eh, se asegure de lo que está diciendo, de que realmente le gusta o le atrae. A lo mejor es un capricho o es algo pasajero y también tendría que hablar con esta mujer si está tan claro y comentárselo oye mira me está pasando esto y a ver cómo reacciona pero desde luego uh -huh. si lo piensas hacer en el cumpleaños yo no lo haría porque se puede liar una buena así que mi consejo es que no vaya y que si tiene que decirle algo mejor que se lo diga en privado que se invente una excusa no Juan ah. Sí, pero que no diga que está malo, que si no entonces no le den más, como sí. está la cosa hoy. Exactamente. Entonces vamos a pensar que tiene el coronavirus o algo. Yo creo que estas cosas siempre es mejor, hablarlas con la persona en privado. Uh -huh. y, bueno. y, y sin que se entere la gente en el sentido de, a ver si es otra persona no va a querer lo mismo que yo, me voy a quedar ridículo, ¿no? Y además que y puede decirlo, decirlo en un cumpleaños o hacer algo en un cumpleaños, pues fíjate tú, que eh. cumpleaños puede ser. Uf, qué lío. Bueno, pues historia que se presenta. Bueno, pues Pedro, mejor que no vayas al cumpleaños, ya está. Sí, mejor, mejor. Yo creo que es mejor en casa y además, como está la cosa del virus, que no puede haber muchas reuniones, mejor, mejor el cumpleaños a distancia, así puede uh -huh. ser. Exactamente, pues eso es otro, otro de los temas. Bueno, aquí parece que no son mucha gente porque la, suegra, la consuegra viuda, pues, bueno. Pero bueno, que lo mejor es evitar. ¿Quién evita la ocasión? ¿Evita el peligro? Dice el refrán. Sí, yo creo que por varios motivos hoy, aparte de por virus, sí. Creo que lo, lo más correcto, lo más inteligente sería la novia. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros, doctor Amor. Pues nada, gracias a vosotros y la semana que viene pues volveremos con otra cosita más. Volveremos con otro tema interesante como cada semana nos trae. Feliz semana, Juan. Hasta el martes. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo para todos, que lo paséis bien y ya sabéis, cuidado con el virus. Cuidadito con el virus. Hasta la semana que viene.